Levantaste, ahora estoy aquí, solo pensando en ti. Del horno me libraste, he vuelto a su rey, porque llegaste a mí. Levantaste En mí, tu misericordia me alcanzó y ya no siento temor dentro de mi corazón. Por siempre te alabaré. Mi Jesús, he vuelto a renacer. Yo sé que tú me viste. Porque llegaste a mí y me leí Perdonaste Si no fuera por tu amor Y tu misericordia ¿Qué sería de mí? Gracias a Jesús Así como Él me perdonó Él quiere perdonarte Solo entrégale tu corazón